¿Ve esto? ¿Ya vieron? Esto no. Sangre, mira, sangre, esto es sangre. Sí. Nada más que como está muy seca, mira. Ahí se, ahí se ve como una mancha reciente. Regresa aquí ni si siquiera la luz. Más a la izquierda. Ahí donde se aquí se está el azul Aquí esta, ¿no? Esta. Acá. Ahí, acá. Ahí. Ah, esa sí se ve más reciente. ¿eh? Esta. Estás entrando a... Larquemon Larquemo Larquemo El universo oculto de Oxlack Investigador Larquemo la cama está por algo aquí también vemos un preservativo. Sí. ¿No, lo habían, no lo habían visto? Sí. O sea, aquí alguien ha tomado este. este lugar, pues para algunas cosas. ¿Les voy a decir algo? ¿Pasó alguien ahí? ¿Pasó algo? ¿Pasó pasó Sí, sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Está está? Sí. ¿Me lo voy a dar con cerca? ¿Ya están ustedes de aclaro? Este sí, o sea, Sí. También son parte de sus iguales. Sí, entonces creo que puede llegar a tener... Eh cierta conexión, de que la cama está acomodada en medio de los pilares, entonces yo creo que por algo está tapado, por algo está todo cerrado. Sí, esto es muy raro, ¿no? Porque precisamente taparon este lugar para hacer algo, porque allá arriba tenemos habitaciones que están completamente aisladas y que bien pudieran poner también una cama, por si alguien quería, quisiera quedarse allá, pero prefirieron este lugar y, y hacer toda esa labor de tapar los costados... Para estar aquí en el centro. Como, como dices, pudiera ser algo en específico, tener una razón. ¿Sabes qué? A ver, prendan las luces y si levantamos el colchón, espero que no tengamos un... Sí, a ver, leva... ¿Lo puedo okay. levantar? Sí, Yo la sí. La ¿Lo levanto. Sí. Sí, puede ser cualquier tipo de fluido, pero bueno, para que pueda ser así, tiene que ser fluido de la vejiga sangre. No no puede nadie eyacular tan tan. <risa> nunca. A ver, apagan las luces. Oh, ¡Otra vez! Eso sí fue real. ¡Oh my god! Oh, ¡Otra vez! Eso sí fue real. ¡Oh my god! No, no, Eso fue dulce. No, no. eso, no, eso fue Fue por dentro. Fue por Puede haber un animal atrás del mueble, por atrás no puede ser porque está todo sellado, ¿eh? Con cartón. Fue por Voy dentro. Voy a levantar esto, a ver si me alusan aquí. Sí, ahí sí. Fue por dentro. Fue como. Está sellado con cartón. Y es como si esperaran a que apagáramos la luz, eh. Y, no, y hay madera. Ahí. madera. Hay madera. Fue por aquí. Fue fuera. Hay madera. Ay, madera, yo pensé que solamente era la bolsa. ¿Cómo le hicieron? Sí. Yo al principio pensé que era una piedra. ¿Puedo tomar esta? Sí. Pero cuando volteé y vi que tenía movimiento el, el, plástico, el plástico, ya me di cuenta que no pudo haber sido una piedra. ¿Acá hay otro condor? Sí, es lo que te digo, este lugar es para eso. Ya tenemos Exactamente. otro. Este lugar es para eso. Sería bueno ya ¿no? Pero ¿sabes qué? Sucede cuando apagamos las luces. Sí. Estaban tapadas todas. Estaban tapadas todas. ¿Todas se estas. Pero Vamos a ver. ¿De se esa Hay un agujero. Atrás de este pilar hay un agujero que, que va hacia abajo. Está profundo. Es? Profundo, ¿eh? A ver, a ver. Muy profundo. Está profundo. Sí. Esto es lo peligroso de también de estar explorando estos lugares. Comentaba hace rato que no solamente personas... ...o fantasmas o demás... ...sino la, la araña de cuadro... Uh -huh. ...o la capolina, ...que esas son capaces de matar a una persona... ...y precisamente lo que tenemos aquí adentro... ...es, un, es una araña... ...está ya al parecer muerta... ...pero si hubiera estado viva y fuera de cuadro... ...ahí se ve... ...puede matar a una persona... ...como sabemos mucho pues... ...Ozlak tiene incluso un canal de insectos... ¿no? Sí, es muy, muy peligroso la verdad... ...meterte a estos lugares... Oye, estaría bien que le diéramos una vuelta a ver si podemos entrar a ese cuarto. Pero de hecho, hermano, que nosotros sepamos, no hay un sótano aquí. O sea, hay un sótano, ¿de qué lado? De este aquel lado. lado. Hasta la otra edificación. Exacto, exacto. Acaban de decir algo, perdón por meterme. Tiremos una piedra a ver qué onda es. Tiene razón. Tienen razón, tienen razón, amigos. Ahorita los acabo de leer. Aquí estamos... A ver, ¿támonos? ¿no? No, no, no, no, no. Aquí no, no, no, no. estamos... Qué piedras, okay. estamos Ahorita abrimos esa pared. No. Esa tardó más, ¿eh? ¡Ah! ¡Hasta ahí, no, ahí como agua! No, no, no. hecho como de papel y así con patitas de o sea de alambre sus, sus extremidades son de alambre ahí está vamos a acercarle si sí, un lamento está recorriendo el plástico muy eh la otra cámara está pero aquí no hemos visto nada de objetos este sería el primero y también hay una rama ahí que parece. ¿Quieres sacarlo? ¿Quieres que lo saque? Sí, ten cuidado, Slack, porque... Sí, te caen la mano bien. Sí, sí. Uy, se siente... ¿Pesado? No, Suavecito. ¿Eh? Se ve que tiene bastante tiempo, ¿eh? No tiene una foto o algo en la cara, no. Tiene como papel, es como. No sé sí, si sí, le dicen para. Sí, ¿verdad? Sí. No, Yo lo he visto. Sí. Mira okay. Miren, ese cristal. Como ahora allá adentro, cuando está alumbrando mi lámpara. Tiene que haber un sótano aquí abajo de esto. Lo Ahí salpas. Sí, me metieron una piedra. Perdón, ¿Sí? En la nariz. ¿no? ¿Te pegó? Sí, sí, sí, gacho, eh. ¿Te pegó? Sí. ¿Me pegó ahí la nariz, tiene, eh? tiene sucio ahí. ¿Sí? Tiene sucio ahí. Sí, sí, ¿Tienes la marca? Mira, mira por allá, nos va la tapabocas, ¿verdad? Sí. Justo en el tapabocas. Sí, sí, ¿no? ahí sí. tienes el golpe. Sí. Pero durísimo, eh, me dio un entradita en la nariz. Sí. ¿Una piedra? Una sí, piedra, no, bebé, una tú? piedra. Ve tu, du, tu cara. Sí, ahí está la sí, marca. Ahí está la marca. Ahí está la marca, ¿Sí? Sí. sí. Es durísimo, ¿eh? Me pegó durísimo, durísimo, durísimo. Mira. Uy, uy, uy, uy, otra vez. ¿Qué? Se movió algo allá. Sí, No me calles, cabrón. Ven y cállame de, de frente. Ven. Oye, ¿bajó la temperatura o tengo sí, frío que No, cañón. Oye, pero cañón Te gira la piedra. No, no era, nación, De repente me di mucho frío. Ah, no, pero durísimo me pegó, eh. O sea, no fue una piedra grande, ¿eh? ¿Otra. ¿Piedras? Sí, sí. Sí, porque no hay como fruta. Uy. Lamento. Sí, bueno, Juan, no ese cuenta que estás en Ahí va ahí. Sí. Polvo. Exacto. ¿Quieres que vayamos a las pinturas? Vamos aquí a una vuelta. ¿Sabe qué curioso? Ah, mira. ¿Ya viste eso? Sí, sí, tiene una, una estrella invertida, los, picos in, los triángulos invertidos ahí arriba. arriba el... Es una estrella de David también. No, aquí hacían de. Con todo. espejos. Oye, sí, esto es como una logia, como algo. Ah, ¿sí? Sí, sí, tiene un símbolo con espejos. Ahí está la estrella de David ahí arriba. arriba. ¿Podemos alumbrar la estrella de David ahí arriba? Para que la pueda grabar ahí graba es como como un salón pero está seccionado y este salón tiene que tener un significado importante por tener el símbolo tan grande en el techo pero se ve que están teniendo relaciones encima de un buey si te das cuenta unos cuernos, la mujer está agarrada de los cuernos Es verdad, es verdad, es una una relación y está agarrada de cuernos, ¿verdad? Como de, es un buey, está arriba de un buey Exacto, están teniendo relaciones, está relaciones arriba, de un arriba de un buey Ok, Es la representación de un mito sexual Sí, Entonces, sí estabas no, mencionando Por supuesto, para lo que, o... que usan la cama eso es un rito sí, claro, arriba de un buey, ¿esto tiene que significar algo? Aquí es, lo usan para eso aquí, estoy seguro. Omar, ahí justo donde estás, está el sótano. ¿Ya lo viste? ¡Wow! Está gigante. Oye, así se veía el espacio que, que teníamos allá. Claro. Aquí tenemos un... Sí, bueno, pero esto es como de... ¿De una, un batidor. ¿Eso ¿De ¿De batidor. Un batidor, Un batidor, un agitador. Este estaba sellado. Tenemos aquí un candado. O sea, sí. Pero parece que lo abrieron, ¿no? ¡Wow! Oh, wow. Mira, otra curiosidad es que esta... Esta pared está fragmentada, en cualquier momento puede derrumbarse. Vean cómo tiene una grieta toda la mitad de la, de la pared. Vean, los ladrillos incluso están fragmentados. Esta es una Venus. Claro, es la Venus. Exacto. Este. Vamos con las arañas, ¿eh? ¿Por qué hay no, porque Sí. No por este, ¿por los... este? Este, ajá, parece un caballo intrigante. Cuidado, ¿qué pasó? Me truque, sí, gato. Es correcto. ¿Alguien lo ha inventado eso? muchas cosas pero mira aquí hay cosas interesantes tenemos dos pilares uno y dos que son utilizados también en la masonería como los pilares del templo de salomón y, y me eh, causa bastante extrañeza que haya una relación sexual encima de un buey esto hay diferentes ritos hay diferentes culturas pero esto me parece que es algo muy particular, es decir, de, de un grupo de personas que, que lleva su propio, su propio culto sí. ¿eh? y sus propios significados. Entonces, lo que estamos descubriendo acá no es como una secta o un grupo ya conocido, sino como un particular. Tenemos luces allá atrás, son nuestros compañeros. Sí, son los compañeros. ¿Sí? ¿Allá, allá arriba. subiendo, sí. Ok, Vamos. A ver, vamos a ver. subiendo otra área en esta casa acá. nuevamente un símbolo de los que ya habíamos estado viendo un elefante y el número 13 esto se pone cada vez más interesante un número 13 en el. ¿Se ve? Tenemos un teléfono. Tenemos una chimenea. En el fondo un cuadro de un torero. Algo tiene que ver aquí todo esto. Vean esos candelabros. Un teléfono a mitad del cuarto. bambú vean las luces allá arriba en el cerro? Sí. órale sí? prende y apaga, no? Sí. allá no hay electricidad ¿de ¿eh? hasta allá no, no hay electricidad, qué es eso? prende y apaga la luz, eh? Ya se apagó ya se apagó, es como que nos están haciendo señales, no? a ver apaguen las luces apaguen las luces Ahí. Pero ahí apaga esa luz a la punta del cerro a ver allá, allá, allá. oye oye esas luces en el cerro sí sí Puedes ser o más? ¿Puedes? ¿Puedes más son brujas sí. tenemos láser no sí, sí, sí. tenemos láser son brujas son brujas son brujas son dos ¿Son? son brujas son brujas madre. tienen el láser Sí, tenga cuidado porque se supone el especialista que nos acompañó Que hacen esos ruidos para que nosotros veamos en el auxilio. Sí, es cierto que nos acerquemos de algún perro o de algún bebé incluso. Sí, es cierto. Pero exactamente. Es una bruja. Exactamente. Las luces. Las luces son. ¿Hay una bola de fuego? Las luces se apagaron. ¿Eran brujas? ¿Las grabaste? ¿La eran dos luces en la punta del cerro, esos. Las... Sí, sí, sí. Y se apagaron, ¿eh? Se apagaron las dos luces. Esas, Ese, ahí, ahí sí, era. A los... Ahí era. ¿Sí las grabaste? Pero no eran lámparas. ¿eh? No, no eran lámparas, eran dos luces. Primero era una y después prendió la otra. Eso no es normal, no hay electricidad allá arriba. Esos sí eran brujas. hoy Quizá estaban ladrando tanto los perros sí. desde todo el tiempo, ¿no? Sí, me pues parece sí. que ha de haber brujas cerca. Dios Hijo. Ahí está. Ahí está la luz muy tenue. Dios Espíritu Santo. Ahí están, en esta parte de Dios. Muchas gracias. me Padre, Padres, Espíritu Santo. Crux, Santi, Patris, Benedicti, Crux, Sacra, Sid, Don, Draco, Sid, va de Retro, Satana, un male Leva, Se, Venena, Vivas. Voy a poner aquí, ¿Están allá? ¿Sí oíste? Ahí está. Sí. Ahí donde estás poniendo el láser, ahí salían las, las luces. Y ahorita prendió, ¿verdad? Ahí está, mira, ahí está, mira, ahí está, ahí está. Está muy leve, es como una fogata, ¿Ya vieron? Sí, ahí, ahí, ahí está. Nada más que no sé si la cámara, de... la cámara la cámara lo capta. La cámara no lo Hazle, capta. hazle un zoom, Cristian, con la cámara. Ahí están. Sí, se pierde. No, es que está muy tenue. Está ¿Ya muy la muy viste, Osla? Claro. Mira, están allí, allí. Nada más que sí, se pierde. ¿Cómo? ¿Cómo obviamente, <ríe> de, de hecho, obviamente somos... ya se dieron cuenta. Claro. Por, desde que traíamos las lámparas, porque brilló una vez. Ahí sigue estando, está muy tenue. Sí, sí cierto, tiene está muy tenue. Vamos ya los teléfonos están quedando sin batería Están cerrando transmisión mis compañeros Estamos con la luz que está en, el, en la punta de ese cerro Son dos luces, pensamos que son brujas Y parece que nos responden No se alcanzan a ver con el celular Ni con las cámaras que traemos Y todavía hay más recorrido de esta casa Que se llamaba el Hotel de la Bruja Ahora yo no sé ni cómo le voy a poner De tantas cosas extrañas que vimos esta noche Estamos pensando volver, así que mientras tanto vamos a cerrar este video aquí y vamos a organizarnos para saber qué hacer. Gracias a Omar, gracias a Poltergeist, gracias a mi buen amigo Santo Moret. Gracias a todos y vamos a esperar a hacer otro video y a ver qué más descubrimos. Algo que quiero recalcar.